que. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar. Desde la dirección académica, la dirección del máster de marketing digital y la del máster de recursos humanos, primero, todo, gracias por haber aceptado la invitación a esta sesión. Y, sobre todo, este, esta es la prueba de que efectivamente el conocimiento no tiene ninguna. Eh, jaula, encerrada, que no tenga que ver con el conocimiento de otras áreas o de otras materias. En, vamos a tener hoy la suerte de poder hablar de cosas importantes con alguien que se dedica a relatar. Y por eso es que para mí es un gusto que Nacho Caballero esté aquí, porque Nacho se dedica a contar a contar historias, empezando por la suya. Y los que hayáis, tengáis la oportunidad de ir a su web, una de las cosas que vais a ver, que efectivamente hay mucha información sobre su historia, porque todo tiene sentido. Y esto es algo que nosotros este, trabajamos mucho en, durante el año en la escuela, porque cada uno de nosotros tiene que encontrar su voz y tiene que encontrar su identidad nosotros damos muchas cosas pero entre comillas no damos lo suficiente y lo hacemos a propósito porque la tarea es buena, ¿ok? y nosotros simplemente vamos poniendo algunas actividades entonces no lo dilato más eh, nosotros podemos deciros muchas cosas pero las convicciones son buenas entonces ¿sabes que eh, Una cosa que él no hace es leerla. Y este, efectivamente, preguntas e inquietudes son importantes ser recibidas para poder contrastarlas a alguien. ¿Ok? Pues nada, que sea de provecho y una vez más, gracias. Y a los que nos estén viendo en streaming, pues también. Este, porque sois igualmente bienvenidos. ¿Vale? Claro. Bueno, me las palabras de, de Paolo y... Y solamente agradecer, Nacho, tu presencia aquí en, en el UDE, tu casa, como te he dicho, que no sea la primera ni la última, ¿no? sino que haya muchas más después de, de esta actividad. Y al resto, bueno, pues agradezco obviamente la presencia, el esfuerzo de venir, ya, sabiendo que tenéis muchos de vuestros clases después y se va a hacer en la jornada larga, pero estoy seguro que vais a sacar mucho provecho. Estoy convencidísimo de que la charla de Nacho, aparte de encantaros, pues va a ser de, de gran provecho, como ha dicho el profesor Paola. Así que aprovechar cada minuto, tomar muchas notas y luego al final analizaremos un poco, Pablo y yo, preguntas que podamos hacer a Nacho para bueno, exprimir al máximo la, la presencia de Nacho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias a todos por estar aquí en una tarde que ya empieza a hacer fresquito, ¿verdad? Me empieza a apretar, como diciendo, el tiempo se ha terminado. Este que dice que no existe. Bueno, me llamo Nacho Caballero y voy a contar una pequeña historia. Yo nací con un perímetro craneal que era un 25, un 30% superior a lo máximo de aquella época. Eso automáticamente me hizo diferente, me hizo sentir diferente. Y luego en mi infancia tomé decisiones que me hizo sentir más diferente todavía. La primera es que con cinco años mis padres me llevaron a una boda y yo me subí, me subí al escenario a contar chistes. Y la gente se partió de risa. Aquello fue un éxito y una premonición. Con nueve años, en vez de jugar al fútbol los fines de semana en campos de barra a las 8 de la mañana, que llamarme loco, pero a mí no me llamaba la atención, estudié piano, hasta los 17, lo toqué bien una tarde. Cuando estaba con 20 años estudiando ciencias políticas, una amiga de mi madre me ofreció un trabajo, montar una empresa de clipping. ¿Sabéis lo que es el clipping? No hay ningún niño en el planeta, ni en la zona euro, que le diga, ¿qué quiere ser de mayor? Trabajar en una empresa de clipping. Me llamaron para montar una desde cero. Fue como un MBA, pero sin clases prácticas. Estuve 20 años junto con mi hermano dirigiendo una empresa de clipping, de un trabajo que ni de lejos me apasionaba. Con 30 años me reencontré con el amor de mi vida, con el primer amor que tuve en la adolescencia. Y claro, con estas dos cejas, que hubo un tiempo que eran solamente una, ¿cómo reenamoraba yo al amor de mi vida? Haciéndola reír contando las cosas de mi infancia hasta que ella me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. ¡Pum! Me apunto a un curso de monólogos en 2008. En ese curso hay un chico que fuma muchos porros, tengo que decirlo, y que me anima a debutar en los monólogos en el día de San Valentín de 2009. Un éxito. atronador 50 personas trajo el 50 yo. Nunca he estado más cerca de una regada Era un antro y no os pito en la que la gente se lo pasó genial. Entonces yo estaba con 30 años trabajando en la empresa de clipping y haciendo reír en mis ratos libres a la gente. Os voy a decir una cosa, la primera lección de hoy es el día 14 de febrero de San Valentín, en 2009, debutamos como monologuistas. ¿Sabéis cuánto tardamos en abrir un canal de YouTube? Una semana. En 2009, el 21 de febrero estaba abierto el canal de YouTube fuera la parálisis por análisis. La diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no es que los que tienen éxito probaron muchas cosas e hicieron cosas. Ese pasar a la acción me hizo fichar por Paramount Comedy a las primeras de cambio porque estábamos muy locos. Nuestro debut lo tostamos en un CD, ¿os acordáis? Lo tostamos en un CD y se lo mandamos a Paramount Comedy y nos dijeron que sí. Y yo firmé por Paramount Comedy y mi amigo se fue a Alemania a trabajar. Esa es otra historia. El caso es que ahí empezó mi plan B. Ahí empezó Empecé a solapar ese trabajo serio y aburrido que es verdad que me permitió construir una vida y por debajo estaban los monólogos que fue derivando en monólogos personalizados, charlas de motivación, eventos para empresa, storytelling. Empecé a escribir libros con Amazon, hoy tengo seis libros en el mercado y soy especialista en storytelling, en contar historias. ¿Qué fue del trabajo aburrido? A ese trabajo aburrido se lo cargaron mis, mis hijos, que cuando nacieron en 2014 y 2016 me hicieron elegir y elegí a mi familia. ¿Es fácil emprender? No. Todo el mundo tiene que emprender tampoco. Mi definición de emprender es la siguiente. Cuando sientas que tienes una vocación, como ese niño de 5 años que se subió en el escenario a contar chistes, ojito, porque a lo mejor ahí ya estaba lo que te apasionaba hacer. Es comunicar. Hoy estoy aquí delante de vosotros para aportaros valor, como dicen los modernos, con ese toque de humor, que espero que os haga sonreír, aunque yo no lo vea, lo voy a la mirada. Que minimice el uso de los móviles porque os está interesando lo que os estoy contando y que de verdad os ayude. Os digo, de emprender para mí que es? es eliminar al último intermediario que hay entre tu cliente y tú, que es ser sujeto. ¿Todo el mundo tiene que emprender? No. No hace falta emprender. Para mí la premisa del trabajo tiene que ser que trabajes con buenas personas. Con eso es más que suficiente. Hay un libro muy interesante para los que no quieran emprender ni levantarse todos los días a perseguir sueños. Que se titula Hazlo también que no puedan ignorarte. Por si os lo queréis apuntar. Pero vamos con el tema. Bueno, hay, así se, se, se gestó mi marca personal. O sea, la marca personal, Nacho Caballero, se fue gestando con esos monólogos que, por supuesto, por supuesto, nadie se tomaba en serio. Ni siquiera yo. ¿Cómo te vas a ganar la vida haciendo reír a la gente? teniendo un trabajo serio con 14 pagas. ¿Cómo vas a hacer eso? Y poco a poco, con los monólogos, con las charlas, empezaban a llamar de empresas. ¿Y sabéis lo que empezó a pasar? Que me, me contrataban por una sola razón. Me contrataban por ser yo. Y cualquier experto en emprendimiento te dirá que ese es el santo grial de los emprendedores. Diferenciarte y que te contraten por ser tú. Porque hay una cosa que siempre he hecho. Tanto en los monólogos, como en los libros, como en las charlas, como en las formaciones. Es darle un toque personal a lo que cuento. Yo podría haber empezado esta charla contando algo estándar, haciendo una pregunta capciosa o metiendo una frase de Mark Twain. Pero he preferido contaros mi historia metiendo la cuchara hasta el fondo. Para implicaros a vosotros y para implicarme yo con vosotros. Si esta charla que yo doy esta tarde puede venir cualquier otra persona y darla igual, para mí sería un fracaso. Me es indiferente que sobren 40 diapositivas o 30 o 25. Lo importante es lo que hablemos entre nosotros, lo que vosotros captéis. Hace dos años me di cuenta de una cosa. Emprender y no querer, nada, no, querer, no querer saber nada de marketing y ventas es un problemón. Si tú quieres emprender un negocio y no quieres saber nada de marketing o de ventas, tienes un problema muy serio. ¿Tienes un gasto o tienes un problema? El gasto es que lo vas a tener que delegar en alguien. Y el problema es que si, por muy bueno que seas, eres empate con millones de personas, con miles de personas en tu ciudad. Cuando digo empate, es con el currículum, un currículum contra otro. El marketing y las ventas sirven para que podamos vender nuestro producto, el marketing para dar visibilidad a nuestro producto o servicio y la venta para conseguir que se cierre, ¿no? para conseguir que el cliente te contrate. El marketing... La definición que me encanta que es, es la agricultura, es sembrar y la venta es ir de caza. Porque a veces hace falta hacer un cierre y salir de caza. Mi idea del marketing de las ventas y la búsqueda de, de empleo tiene que, que ver con esa frase. No busques empleo, sino que detecta problemas y conviértete en la solución. Me gustaría que un mantra se os fijara en la cabeza que es el de escuchar, detectar, Ayudar. Si es un amigo le echas una mano y si es un cliente vendes. A partir de ahora me gustaría que potenciaréis mucho más la escucha. Para detectar problemas a vuestro alrededor. Para detectar necesidades a vuestro alrededor. Para que os deis cuenta que alguien tiene un problema, alguien tiene, yo podría crear una solución para este problema relacionado con mis estudios, lógicamente. Y luego ayudar. El tema de ayudar es importante. Tampoco somos una ONG, ¿verdad? Pero si tú decides ayudar de forma genuina, normalmente la venta es una consecuencia de todo ello. Es muy importante que ayudéis a la gente. No sé si hay algún informático en la sala, porque igual le está doliendo lo que le estoy diciendo. Sabéis que los informáticos trabajan gratis. ¿No? Oye, ¿me pueden mirar un momento el ordenador? ¿Eh? Ese informático cuñado que es un pringado, bueno, el ser pringado ya tiene novia, o sea que no va mal, ¿no? Que antes se decía que, pero ese tipo de cosas no hay que confundirlas, ahora hablaremos de la agenda de contactos. Y... Ah, no, no le he dado, ¿eh? Está preocupado. Soy, soy monologuista, ¿sabes? Entonces me pongo aquí a hablar yo solo y no veas. No funciona. Qué bueno, ha sido bueno. Lo teníamos preparado para, para hacerlo más distendido. Conviértete en la solución. Es posible que, vamos, bueno, más que probable que salgáis muy preparados de aquí. Pero todo lo que os sirva para especializaros, hacerlo. Todo. Todo lo que encontréis, o sea, ¿habéis escuchado esto de, de, de que mil vatios pueden iluminar un campo de fútbol y si los juntas todos se convierte en un rayo láser? Eso es lo que tengo que hacer. Convertirte en un rayo láser. Segundo libro que os recomiendo hoy, lo único, es un libro de Mary Keller que os invita a que abordéis los temas de uno en uno. La multitarea está sobrevalorada y que os dediquéis a una sola cosa. Buenas tardes. Cuidado, cuidado. cuidado con el... Vamos a ver estos puntos que vemos aquí. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, poder, si podemos ser mejores aplicar el marketing a nuestra marca personal, las ventas también, crear un embudo y la idea de emprender. ¿Vale? hay una silla. Os quiero contar una pequeña historia a partir de este momento. ¿Quién de vosotros tiene en la cabeza la idea de emprender? ¿A quién le trae la idea de emprender su propio negocio? Que levante la mano. ¿Vale? ¿Sabéis quién es el protagonista de vuestro emprendimiento? Uno mismo. ¿Uno mismo? ¿Alguien más? ¿Que diga algo diferente, claro? No somos vosotros los protagonistas de vuestro emprendimiento. El protagonista de vuestro emprendimiento es vuestro cliente. Este párrafo encierra otra clase de una o dos horas, ¿vale? Carlos, vuestro cliente es el héroe de vuestra historia. Esto a mí me ha llevado años entenderlo. Claro, siendo no, me lo viste. Imagínate, mi hermano me dice un día: es que tú tienes mucho plan de protagonismo. Y digo, Javi, es que yo me subo en el escenario uno solo. Claro que tengo plan de protagonismo. Si no, no te subes. Sí o no? El cliente es tu protagonista. ¿Os gustan las películas? Sí. ¿Os gustan las series? Sí. ve muchas series aquí. Vale, pues a partir de ahora os digo otra frase que os va a encantar: de vuestra vida solamente hay una temporada. O sea, que menos series y más vivir. ¿Y por qué os gustan las series? Porque pasan cosas. Porque hay un héroe que quiere algo, pero tiene un problema, conoce a un guía, que le da un plan sencillo, porque si no la peli se alarga mucho o se convierte en española, le hace una llamada a la acción para conseguir el éxito o evitar el fracaso. De eso va el emprendimiento. De que vosotros sois el guía. Vosotros sois Gandalf, Yoda o oh, es que no me viene ahora o el profesor Miyagi sois el guía de vuestro cliente y esa es la historia que tenéis que aplicar en vuestro emprendimiento hablar siempre de lo que pasa a vuestro cliente el 80% del tiempo tenéis que estar hablando de, de lo que le pasa a vuestro cliente ¿Y ¿qué tiene que ver esto con la búsqueda de empleo? pues desde aquí os digo y más con la que está cayendo que deberíais Tratar a las empresas que os puedan contratar como si fuesen clientes. Esa es la actitud. Esto de pedir perdón porque te contraten con el pedazo de formación que habéis adquirido, es una cosa que se debería acabar. Habéis, ¿habéis visto un artículo ayer que apareció, la gran renuncia, sobre personas que se han dado cuenta de que todo lo de la pandemia les ha, les ha hecho cambiar sus prioridades. Que trabajar por 10 euros la hora es una cosa que no les merece la pena es que eso se debería terminar. ¿Es fácil? No. ¿Da vértigo? Sí. Pero si tú tratas a una empresa como un cliente al que le satisfaces una necesidad, dejas de ir asustado a la entrevista de trabajo y te colocas en una situación de igualdad. porque eso es lo que debería ser? Porque tú eres el especialista que le va a solucionar ese problema. Entonces, desde ese empoderamiento vais a tener una fortaleza mayor, una autoestima mayor y... Si trabajáis duro, porque esto de en cuatro días lo tienes, no. Yo llevo 12 años habiendo desarrollado lo que era. Un plan B, un hobby, lo de las risas, A, ah, tal, uy, salgo del otro trabajo, uy, que no sé emprender, uy, es que mi padre era camarero y mi madre costurera, no tengo ni idea de cómo se maneja una empresa. Uy, que me quedo sin dinero, uy, los ahorros, uy, casi, casi me estrello, pero no. En el último momento resurgí como el ave fénix, pero es muy complicado. Si alguien tiene un trabajo tranquilo en el que le tratan bien, le dejan las tardes libres, ¡pum! Yo lo cogería. Ahora ya no. Ahora ya me he acostumbrado a manejar mi tiempo. Vamos a mejorar juntos. Tenemos que... La formación gratis, ¿eso existe? Con matices. La formación nunca es gratis. ¿Por qué? Porque requiere tiempo. La formación gratis no existe. Otra cosa es que puedas encontrar a un problema específico un contenido concreto que te sirve para un momento muy particular de tu vida. Eso sí, so, todos sois muy hábiles con el móvil buscando cosas y con el ordenador seguramente también. Vamos a ver que podemos utilizar las búsquedas, que habitualmente son para otras cosas, también para buscar empleo. Las referencias. Es muy importante que pidamos referencias de los trabajos que realizamos. Si hacemos un buen trabajo, pidamos referencias. Nos tenemos que quitar muchos tabúes, o sea, muchos complejos, sorprender, ser diferente, no es pero sí diferente, apasionarte con lo que haces, esto es fundamental, es verdad que todos recibís una formación que es una base, pero cada uno tiene que encontrar su propia voz, pero no se tiene que poner a buscarla porque esté perdida en algún sitio, no, mirad dentro de vosotros, mirad en vuestro pasado, mirad lo que, se hace, lo que os hace vibrar, eso que os hace perder el sentido, por ahí van los tiros, de todas maneras, los que hayáis hecho marketing, lo vais a necesitar para cualquier cosa que queráis emprender. No te distraigas. El libro de lo único, lo recomiendo mucho. Sistematiza. Sistematiza, lo digo porque hay mucha gente que tiene un, traba tiene un trabajo en el que echa muchas horas a cambio de un salario, se pone a emprender y echa muchas horas a cambio de no dormir. Hay que tener sistemas. Si tienes un sistema, tienes un negocio. Si no tienes un sistema, es simplemente un trabajo. Es muy importante que pongamos la tecnología a nuestro servicio. Nos tenemos que entrenar en lo que hacemos. La gente que me pregunta sobre hablar en público, digo, pues mira, te puedes comprar todos los libros que quieras, pero esto se cura hablando en público. Apuntaros si queréis, os bueno, pues lo voy a apuntar de aquí. En Madrid hay cinco clubes de Toastmaster. Hay cinco. Esto es una maravilla. Esto es al gimnasio de laboratoria todas las semanas. En el que yo estuve, se reunió, nos reunimos los martes, una semana en castellano, otra en inglés. Fantástico. Era maravilloso. Era maravilloso lo no mal que lo pasabas. Era maravilloso tener que prepararte charlas de cinco minutos, de siete minutos. Una persona con un semáforo Oye, que llevas 5 minutos, semáforo verde, oye, que llevas 6, semáforo amarillo, oye, oye que, te lle que llevas 7, semáforo en rojo, y 30 segundos después te aplauden y te tienes que ir. Y encima hay un contador de muletillas. <risa> eh, vale, alargamiento de palabras, 10 céntimos cada muletilla. Ah, ahí nació Bizum. Os lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Esto de entrenar para hablar en público, que es otra habilidad Y diferenciante que ya lo hemos, lo hemos mencionado. Tenemos que estar preparados para el rechazo. La negatividad fuera. Vamos a entrar en el tema familia. Si tienes un familiar que es tóxico, en plan siempre es negativo, negativo, negativo. La negatividad, el quejarse de todo continuamente es una forma barata de llamar la atención. Digo barata porque no requiere mucho esfuerzo. Puedes llamar la atención teniendo un éxito en la vida, ganando un concurso, consiguiendo un gran cliente. Pero si te quejas, te sale prácticamente gratis. La gente tóxica, que sea de vuestra familia, minimizar el contacto. ¿De acuerdo? La gente tóxica que no sea de vuestra familia, la elimináis. La elimináis de vuestra agenda. Ojo. Porque no quiero que os metáis en líos. En serio, la os vais a acordar. De mí? La elimináis, ¿vale? Luego la competencia, tenéis que estar preparados para competir, pero hay que, hay que ser de mente abierta. Normalmente hay sitio para todo el mundo, salvo que un mercado esté muy saturado. Tenéis que hacer seguimiento de lo que hacéis. Os recomiendo un desde ya, ¿eh? esto desde ya. Un CRM que se llama Strange. Que se integra con Gmail. Es completamente gratuito, hasta 500 contactos. Empezad a utilizarlo, os, lo miréis, os miréis los tutoriales y empezáis a clasificar a vuestros amigos y conocidos a nivel profesional en este CRM. Sin cortaros un pelo. Ahora os contaré por qué. ¿Vale? El pánico al teléfono. ¿Tenéis pánico de hablar por teléfono? No. no. ¿No? Qué bien. Eso es una ventaja competitiva. La gente que le llama al teléfono y dice ¿Qué hace? antes era lo normal pero la llamada del teléfono no tengamos miedo esto es lo típico de, uy, no conozco este número ¿Pero qué te puede pasar? ¿qué puede ser? ¿ya estoy? pero cógelo pero en eso también tenéis que cogerle un poco el gustillo ¿no? cómo torear esa, esa situación ¿sabes? Hombre, si no os metís en la lista, pero no vaya a ser que allí hay o madrid de currícula y, y, y os estén llamando para un trabajo. Cuidadito con eso. Que la gente está muy loca. Cogemos el teléfono. ¿eh? No pasa nada. Agenda llena. Esto también lo vamos, a, lo vamos a mencionar. Es procurar tener la agenda llena, pero de gente no tóxica y de gente interesante. Ojo, ¿eh? A muchos emprendedores les pasa que cuando se ponen a emprender... Se levanta por la mano y dice, ¿qué hago? Empieza a utilizar esto. Empieza a preguntarle a LinkedIn, ¿sabéis que LinkedIn es una base de datos enorme a la que le puedes hacer consultas? ¿Te puedes consultar por el cargo? ¿Quién me podría contratar? ¿Un responsable de recursos humanos? ¿De qué industria? ¿De qué ciudad quiero? ¿De qué país? Todo eso solo puedes preguntar a LinkedIn con la gratuita. Te vas a buscar personas y te saben. Y esa gente, la que te vaya interesando más, la puedes ir metiendo en un de ¿Vale? Lo de la llamada perdida, no tengáis miedo y estar preparados para las objeciones. Tenemos que estar preparados para no gustarle a todo el mundo. La estadística, creo que lo, lo cuento en una diapositiva después, os la digo ya. De cada 10 personas con las que contactes, 7 van a pasar de ti, 2 a dos le vas va a caer mal y una te va a hacer caso. Te va a hacer caso. Les voy a contar lo que me ha pasado a mí. Yo tengo la costumbre de que en septiembre, en enero, en marzo, como cada tres meses, hago una batida por mi zarraero. En septiembre lancé una batida, de una campaña de marketing, la típica campaña con nombre de Pila, gente que conozco, 200 personas. Me salieron tres trabajos de esa batida. Tres. Y uno de ellos, muy interesante, para hacer un curso de oratoria y comunicación eficaz en una multinacional española en Galicia. Bastante desano. española en, en Galicia. Pero con el trivio, bien. ¿Sabéis lo que me contestó la persona que no podía hacer esa formación y me la cedió a mí? Su respuesta fue: Justo ayer estaba buscando tu móvil. ¿Cuántas veces había contactado yo a esta persona en los dos últimos años? por lo menos seis veces, pero justo ayer estaba buscando mi móvil porque la formación que tenía que dar en un mes no la podía dar ella y me la cedió a mí. ¿Sabéis cuándo me conocí en persona? Después de haber dado la primera de las clases. ¿Confianza ciega? Pues no lo sé, a lo mejor el marketing, a lo mejor me estaba siguiendo en las redes sociales, a lo mejor el estar ahí tipitú, tipitú, tipitú, insistiendo sin ser pesado cada tres meses, Está bien, ¿no? Sin ser pesado. Hay una frase que me encanta que es, si no estás a la vista, no estás en la lista. Esa camiseta o frase tatuada, lo que queráis. Quizá mejor camiseta, ¿no? no. Nunca dejes de mejorar. Tienes que ser un 10 como persona. Si eres, si eres una mala persona, va a ser muy difícil que puedas salir adelante de forma sencilla lo de mala persona es muy subjetivo ¿verdad? si queremos engañar si queremos aprovecharnos de la gente si queremos eh, hacer el truco eso tiene las patas muy cortas un día como solución, intentarlo intentarlo por lo menos ¿de acuerdo? que tú tengas la sensación de que lo has dado todo que yo después de esta charla modificaré esta presentación con lo que vosotros me aportéis para que la siguiente sea mejor pero yo aquí vengo a darlo todo ¿de acuerdo? Y lo que os he dicho, de igual a igual. ¿A quién las empresas? esto es muy importante. A gente que conocen. Tenéis que tener en cuenta que cuando una oferta de empleo sale a la luz en Internet, es porque no han encontrado a nadie de promoción interna o a alguien que conozcan los que están dentro de la empresa. Yo os pido que os autopromocionéis, hagáis autocandidaturas, que le consultéis a LinkedIn, saquéis contactos de ahí, los integréis en vuestro CRM y encontréis la manera de contactar con estas personas. Os sorprendería lo que LinkedIn nos puede decir de esas personas. Cumpleaños. cumpleaños hay una, una, una opción de LinkedIn que te permite, o sea, envía la notificación de quién es el cumpleaños. Ahí tenemos dos opciones. O el mensaje este de mierda que envía todo el mundo. <risa> o que le eches un rato e investigues a esa persona si te interesa de verdad y le pongas algo que le llegue. ¿Sí? ¿Quién conoce a Víctor Coopers? ¿Víctor Coopers? ¿Le conocéis? Os lo voy a poner porque os va a encantar su charla. Es el de las bombillas, el tema de la actitud, no es una de nada, a ninguno. Víctor Coopers, es una charla T, no sé si la conocéis, las charlas T, de Andorra. ¿Vale? Bueno, pues es un tío bastante famoso en este mundillo del emprendimiento y demás. Yo una vez digo, ¡Joaquín, me cae a este tío, me ha encantado! ¿Sabéis lo que hice? Le escribí un correo electrónico. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Eh? Me respondió. ¿Qué significa esto? Que somos amigos de alma, no, que nos hemos hecho una risa por email, sí. Y para mí, para, a mí, ¿para qué ha servido? para saber que todo el mundo va al baño igual que los demás que no os sintáis menos que tratéis a la gente de igual a igual, que la gente es maja en términos generales ¿de acuerdo? que no tengáis ni... O sea, cuando, cuando os fijáis un objetivo profesional yo quiero trabajar aquí penséis en las personas que están entre vosotros y allí y contactad con ellas va a ser muy difícil que no podáis hacerlo con las redes sociales y con, y con lo que hay actualmente a vuestro alcance. Ya hemos hablado de la, del marketing, es la agricultura, es sembrar, es echarle paciencia, es escribir a esta mujer hasta que me dijo uy, ¿y ayer buscaba tu móvil, ¿vale? Anúnciate gratis, apaláncate en plataformas como Fiverr, los que podáis. Eh, ¿Sabéis lo que es Fiverr? ¿No? Fiverr, Workana, ¿tampoco? Y WordCamp es una página para freelance. Y Fiverr también, ¿no? aunque okay. Fiverr está solo en inglés. ¿Vale? Fiverr. Fiverr y Workana. Esto lo digo porque a veces dice, joder, mi marca personal, me tengo que abrir una web, crear un podcast, un canal de YouTube, generar contenido y marketing. Me puedo tirar dos años. Apaláncate. Apaláncate en una plataforma como Fiverr o como WordCamp, que está, está, WordCamp está en castellano, ¿vale? te apalancas ahí, ofreces tus servicios. Es verdad que es más económica. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando hacéis esto? Que tienes la oportunidad de probaros. Y tienes la, la oportunidad de ponerte tú a prueba. Yo en Fiverr entré hace nada, en agosto. Me entró un cliente canadiense, súper majo. Lo tengo mucho cariño. Me dice, ¿trabajas en inglés? Y a diferencia de las empresas estas que tienen reuniones de tres horas para decidirlo, yo en dos segundos dije sí. Sí, yes, host. yo soy de la GB, imaginaos el drama, que va que casi nada para tanto. Fíjate Google Translate y luego con tu nivel medio alto lo repasas y, y bueno, contentísimo. Conte pero no solo eso, sino que el tío, o sea, me pedía que le ayudara con una metodología que yo, vamos, que yo aplico con mis clientes y que él se sabía de memoria, pero estaba atascado. No, los árboles no la dejaban ver el bosque y ahí estaba yo para atreverme a hacerle ese trabajo y estoy tan contento, y yo también ¿y sabéis una cosa? El primero, lo primero que me contrató 25 dólares vaya mierda el segundo que me contrató 400 porque se, se quedó muy contento con el primero, ¿sabéis cuánto tardé en hacer el primero para el canadiense? una hora era un informe sobre su página web, los mensajes, pum, pum, pum, una hora. ¿Sabes cuánto tardé al tercer cliente que me lo pidió? diez minutos. Eso ya va cambiando ¿no? que sí La diferencia entre hacer o no hacer. No, que en se explota la gente. Déjate algo. Póngatela. Ve con la bandeja de queso y que prueben un poco. A ver si te compre el queso entero. Que te crees tú que luego no puedes puentear a estas, a estas, a estas plataformas y trabajar por fuera con ese cliente que está contento contigo, claro que sí, o sea que si no tienes ganas de estar dos años creando tu parca personal, curra tu buena luz y te apalancas, lo mismo que si quieres vender, o sea, el que quiera escribir un libro, que se ponga una página de escritor y que empiece a currárselo mucho, o que se apalanque de Amazon, es lo mismo, vale, bueno Canva si ¿sí lo conocéis, Canva con V, sí. Vale. El banner y el banner de LinkedIn, el banner, la franja que está encima de vuestra, encima de vuestro nombre. Esa es vuestra valla publicitaria, la principal, junto con la, la firma de correo. Ahí tenéis que poner vuestro nombre y el problema que solucionáis. No vale poner el cargo en el banner. Conocí a, uno, a un, un amigo mío que vendía móviles y al final le convencí para que pusiera yo le vendí un Android a Steve Jobs. So, es que si no eres invisible, comercial de móviles, marketing directos, Chef Management Assistant, no, no, que no, que pongas el problema que solucionas. Y una forma fácil de contactarte y en la firma de correo igual. Imaginaros, ¿con, ¿conocéis MailChimp y cosas así? Sí. MailChimp, Stray, también te lo permite. Si tienes a la gente bien clasificada con su nombre de pila, puedes enviar un correo electrónico a 50 personas con un solo email. ¿Sabéis lo que significa? Bueno, ojito, 50 personas que previamente has filtrado de LinkedIn, ¿vale? Has seleccionado que son del mismo sector y que son de tu nicho. ¿Sí? Y en esos 50 correos viaja tu email, o sea, tu, tu firma de correo viaja con el problema que solucionas. Así pasó con la de estar buscando tu móvil. ¿Vale? ¿Cómo os consigo visibilidad? Tiempo, dinero suerte. El que tenga tiempo, fenomenal. Que se haga la marca personal, se puede tirar un tiempo considerable. Dinero anunciándote en todas partes, a través de Facebook, Facebook Ads y Google Ads, anuncios en Internet. Y la suerte, esa no la controla nadie. Si tienes tiempo, pues eso, un blog, abriros un podcast. ¿Quién tiene un podcast aquí? ¿Alguien tiene podcast? ¿O ha pensado en... ¿Blog? ¿Alguien tiene? ¿Tampoco? Os <coughs> veo a todos en Pair, ¿eh? canal en YouTube? ¿O Twitch o TikTok? ¿Alguna cosa de estas tenéis? ¿Veis alguna de estas redes sociales vosotros? Eso sí, ¿no? Bueno, pues se trata de que os paséis al otro lado. Os cuento, en TikTok está la banquera cañera, que se piensa que, to, to, que es todo, todo bailar. No, está la banquera cañera. La banquera cañera a mí me ha solucionado un problema con mi banco. ¿Sabéis cuánto me costó? 15 euros. ¿Sabéis cómo lo hizo? Tiene un formulario en su web que es de pago. Está vinculado con Paypal o con Stripe, no recuerdo bien. Le haces la consulta y al darlo a enviar se te cobra el dinero. ¿Me pareció tan tonto? Pero ya me captó a mí por TikTok. Como cliente. Cliente puntual. Una cosa puntual. Es la puerta de entrada. Nadie puede vivir con trabajos de 25 euros o 25 dólares y no es sea la intención de lo que os digo. Pero os tenéis que dar a conocer. Tenéis que bajar al barrio. ¿Sí? La página web. Bueno, yo utilizo Wix, que el que utiliza WordPress ahora mismo estará vomitando por dentro. En la página web, ya. Podéis hacer el ejercicio. Os metís en cualquier página web y vais a ver que hablan de la empresa. Somos un equipo multidisciplinar, damos un servicio integral y charladas por el estilo. Eso no sirve para nada. La primera frase que tiene que ver en tu web es, ¿qué le solucionas al cliente? Punto. Ya está. El emprendimiento no va de vosotros, va de vuestro cliente. Cuanto antes lo intentáis, mejor. ¿De acuerdo? Como dice un podcaster, dice, hazte tu, que tu empresa hable de tu cliente y, y tu cliente hará que sea de tu empresa o algo así. Tenemos que hacer una propuesta sencilla, tenemos que convertirnos en el guía. Nos tienen que ver con una persona de fiar. Le tenemos que ofrecer un plan sencillo y luego en la parte final explicar lo que queramos. Ahí podemos meter SEO de posicionamiento, pero las webs, web, por favor, que sean sencillas, que sean fáciles de ver sea rápidamente entendible, ¿de acuerdo? Bueno, en podcast, si queréis tomar nota la de arriba, la de Anchor, anchor FM, Anchor.fm, es una plataforma totalmente gratuita, que te distribuye tu podcast en 12 plataformas incluidas por Spotify. Es una manera muy barata, lo digo por hacer un podcast es bastante barato, más barato que hacer un, un vídeo, de posicionaros como expertos en lo que queráis, de hablar de lo que se apetezca. ¿De acuerdo? El dinero, podemos utilizar las diferentes plataformas. Aquí tenéis las, las, que, las que os he mencionado para apalancaros. Fiverr, Volcana, Upwork, Freelancer, la propia Amazon, si alguien quiere publicar, en este caso, libros. Link Game que también nos da mucha visibilidad. Mi parte favorita. ¿Alguien de aquí trabaja, aparte de estudiar? ¿A qué te dedicas? ¿Tu nombre es? Manuel. Manuel, ¿a qué te dedicas? Tengo una distribuidora. Una distribuidora en México. ¿Qué más? Eh, ya. ¿Vale? Gracias, Manuel. ¿Alguien más? Vosotros trabajáis aquí, ¿no? Venga, ¿alguien, ¿alguien más que, te, que esté trabajando? y si quiera participar, los que participen luego tienen premio. Aviso, ¿eh? No tengo una mochila, no, no es un farol. ¿Tienen premio los que participen? Eh... <risa> ¿A qué te dedicas? Estoy trabajando en el área de postventa de la Renfe, en el Es una empresa que está para casa. ¿Sí? En postventa de todos los que reclamos de la Renfe. Pues tienes trabajo, ¿eh? <risa> <risa> Con la página web, sobre todo. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? Carlos, ¿tú ¿a qué te dedicas? Tengo una agencia de comunicación digital. Tengo una agencia de comunicación digital. No sé si tiene premio para ti, como me has traído tú. <risa> ya veremos a ver. Um, ¿a, ¿A quién a qué os gustaría dedicaros? ¿Quién me quiere contestar? Recursos humanos. Recursos. Recursos. Recursos. ¿Ah? ¿Head Hunter? Muy bien. quedamos con ella, ¿eh? <risa> Va a ser cazadora de talentos. ¿Qué más? Bueno, no os sé, he dicho lo de los contactos. O sea, esto para fácil de eliminar a la gente tóxica empieza por la con los compañeros de aquí, eh. <risa> o sea, en el terreno hay que empezar a colocar gente aquí, gente que, con la que podéis hacer sinergias y no perder el tiempo. Lo iréis iré viéndolo con el. Ya, ya se ¿De acuerdo? Alguien más? Quedado con la copla, eh. O sea, no sé cuánto llevamos, tengo hasta siete. No sé de qué, pero tengo siete. Alguien más me quiere decir a qué, a qué se quiere dedicar? A recursos humanos. Recursos humanos, ahí ya se está un poco remolque, eh. Vale. Vamos. Lo más importante de hoy. No sé cómo el tiempo, Carlos, ¿me avisas? Okay. Bien, vale, tenemos un cuarto de hora. Sí, ¿no? Tenemos que además cumplir porque hay clases. Vale, lo más importante de hoy es esto. Así os, os dejo con ganas de más en otro día. Lo más importante de hoy es a qué te dedicas. Con que, acabo, con que hagamos esto hoy bien. Y ahora vais a entender por qué. ¿Qué tal? Esta respuesta, ¿a qué se parece? ¿Tengo una, distribuidora? tengo una distribuidora en México. ¿En México habéis hecho? Sí, sí. ¿Se parece a lo tuyo? Sí. ¿Vale? ¿Qué os parece? Venga, vamos a hablar un poquito. Muy amigo. amigo. Habla de recursos humanos. Genérico la llaman. Amigo y genérico. Podría ser un grupo de música pasteada. Bien, tengo un gimnasio. No. Demasiado genérico, ¿sí? Quiero que todo el mundo salga de aquí con su one-liner. One-liner. Es que mola mucho más en, en inglés que en castellano. Lo vamos a dejar en one-liner. ¿Vale? Hay otra frase que os he dicho de, desde el principio, que hay que ser claros, sencillos, hablar del cliente. Y que en inglés también queda muchísimo mejor, que dice, if you confuse... You lose. Si confundes, pierdes. Si la gente no entiende cuando llega a tu web o cuando mira tu perfil de LinkedIn, cuando mira tu firma de correo, no entiende lo que haces, fuera. Y esto nace aquí, con el one-liner. Vamos a construir el one-liner en condiciones. Necesitamos cuatro piezas. Un personaje protagonista. Problema. Solución. Solución. Y resultado. Aquí sigue estando, ¿vale? Para los que estáis tomando nota. Tengo un gimnasio demasiado genérico. Yo recomiendo que cojáis un nicho, aunque sea más estrecho el diámetro, pero que sea muy profundo. Esto de querer gustar a todo el mundo o querer dirigirnos a todo el mundo porque creemos que va a haber más mercado, no. Eso está, suele ser una mala idea. Si te conviertes en un especialista en algo, el ejemplo este del médico, si tú tienes un problema de corazón, prefieres que te vea un médico de cabecera o que te vea un cardiólogo. cardiólogo. Lógico, mejor el especialista. ¿No? Pues esto es igual. Vamos a poner el personaje, madres. problema muy ocupadas. Solución, sesiones cortas y con objetivos. Resultado, salud y, y energía renovadas. ¿Quién se atreve a decirlo? ¿A qué te dedicas con estas piezas? La primera frase, la primera palabra en el 99% de los casos es... ¿Os acordáis de escuchar, detectar, ayudar? ¿Cuál queréis que es? Ayuda. Ayudo a... Ayudo a madres. A madres ocupadas. A madre. Muy ocupadas. A y con... a, a tener salud y energía renovada con sesiones pues, conductores objetivos. El... ¿Vale? Ahí está aquí. Bueno, no, no está aquí la solución, perdona. Ayuda a madres muy ocupadas a través de sesiones cortas y con objetivos a recuperar su salud y tener energías renovadas. Esa sería la solución de este one liner. Ayuda a madres que están muy ocupadas a través de sesiones cortas y con objetivos concretos a que recuperen su salud y sientan energías renovadas. Lo podemos adornar, lo podemos cambiar un poco, modificar un poco las palabras, pero este es el one-liner. ¿Sí? Vamos con el auxiliar administrativo, que es uno de los mainstream total. Es un trabajo <risa> vale para todo. Esto está basado en una clienta que yo tuve, le encantaba resolver marrones. Era un señor administrativo y le encantaba resolver marrones. Digo, polo Me encanta resolver marrones. Hay mucha gente que con el de one-liner prefiere decir que es contable, es informático, es, tiene una agencia de marketing. Y es verdad que es un poco más anglosajón decir todo esto. Pero es mucho más efectivo. Si el marketing... Esa agricultura, vosotros tenéis que tener vuelve en vuestra cabeza del de profesional en el que os queréis convertir. ¿A quién queréis ayudar? En cuanto que tengáis esta mentalidad de que yo ayudo a esta gente que tiene este problema a conseguir esto, es que si basáis vuestra comunicación en eso, va a ser mucho más efectiva. ¿Y sabéis en quién tenéis que plantar la semilla de vuestro marketing? En todos los compañeros familiares y amigos que tengáis. En la próxima barbacoa, en la próxima quedada en la cafetería, tenéis que conseguir colocar vuestro one-liner. Ahora o dentro de un año cuando estéis trabajando o cuando estéis buscando trabajo o cuando ya estáis ejerciendo vuestro trabajo por cuenta propia y queréis hacer un portafolio para postularlo para un trabajar para una empresa, me da igual cuál sea la casuística. Y una forma infalible bueno, no, pero el 99% es efectiva. Para que os pregunte a alguien, ¿a qué te dedicas? ¿Sabéis cuál es? Preguntarle ¿a qué te dedicas? ¿Te follow lo Te sigo en Twitter, me sigues en Twitter. ¿Vale? Le preguntas a alguien, ¿a qué te dedicas? Y por favor, escuchamos de forma genuina. ¿De acuerdo? Y lo, es muy probable que de vuelta te llegue la pregunta, oye, ¿tú, ¿tú a qué te dedicas? Y le sueltas el one-liner. <risa> y luego dependerá de lo, que, de lo que os quiera esa gente, pero si tienes un buen one-liner, la gente se va a quedar con la copla. Y esas personas se va a seguir poniendo por el mundo. y A lo mejor conoce a alguien, que jolín, es que fíjate en mi empresa, no sé cuánto, no ¿sí? sé. Tengo un amigo. Tengo un amigo que, tengo una amiga que, oye, mira, pues yo conozco a una persona que no hizo como la mayoría de los españoles y no me dijo que soy, soy de marketing, me dijo que solucionaba eso, me dijo que tenía un gimnasio específico para madres o que no habían sido hace poco y para recuperarse o lo que sea, que se dedicaba a un nicho específico. Yo en mi, en mi, en mi página, o sea en mi firma de correo, clarifica tu mensaje y consigue resultados. No veáis cómo me lo paso. ¿Sabéis cuál, cuál era el anterior? ¿Sabéis cuál era? Charlas informaciones irrepetibles. ¿De dónde vas? Charlas informaciones irrepetibles de quién estaba hablando, del cliente o de mí. De mí, del ombligo. ¿Sabéis? Esa es la diferencia. Te tienes que centrar en el cliente. Clarifica tu mensaje y consigue resultados. ¿Sabéis, ¿Sabéis lo que se ha convertido en contenido para mis redes sociales? Coger un paquete de queso del día, esto de hoy, eh, os lo juro, si queréis os lo enseño luego, lo tengo en el carrete. ¿Ves el, el, el queso variado del día? Y lo han llamado día láctea. Y tú dices, ostras, tío, me hubiese encantado estar en la reunión. En la que alguien dijo, esto vamos a poner. ¿Y no voy eso? Voy por la calle. Veo algunos escapa yo una vez creé una cuenta que la tengo por ahí abandonada que se llamaba escaparate como puedas y empecé a ver mensajes súper locos de cosas que no entendía y es que lo de clarifica tu mensaje, de hecho tengo un vídeo hecho, indiana, el primer indiana, yo no si os acordáis que va en un zoco persiguiendo al malo, de repente se retira todo el mundo y aparece un tío con un sable, y empieza con el sable, así, bum, bum, bum, bum, atemorizarme a en la distancia, están como a, a 10 metros. Y le miren Diana, así con el sable, saca la pistola y tengo un tiro. <ríe> Clarifica tu mensaje, no te enredes ve al grano, porque no tenemos tiempo, ni vosotros, ni vuestro cliente. Y la historia va de vuestro cliente. Vamos con el auxiliar administrativo basado en mi cliente, personaje, problema, soluciones resultado, empresas... Mi, mi, mi personaje son empresas, su problema es que tienen marrones, la solución, recursos para lidiar con quejas de clientes, esto es como muy masoca, y el resultado es mantenerlos satisfechos y mejorar los resultados de la empresa. Este nos ha quedado un poquito largo, lo reconozco. Ofrezco a las empresas solucionar los problemas con clientes difíciles que nadie quiere tratar. Me gusta afrontar el reto de reconducir a un cliente descontento. Como resultado, la empresa lo mantiene sin microfinancia. Tenemos que pulirlo un poco, ¿vale? Pero tenemos que una, hacer una reducción hasta que lleguemos a una frase. Solucionan los problemas de, tu cliente, de tus clientes. O solucionan los problemas con tus clientes. Debajo de tu nombre. En todas partes. ¿Tenéis WhatsApp business? Sí. ¿Quién tiene WhatsApp business? ¿Vale? A, los, a, los, a los demás, si vais a utilizar vuestro móvil como herramienta, os lo recomiendo. Hacéis backup de vuestro WhatsApp normal, lo elimináis, instaléis WhatsApp Business y recuperáis esa copia. Y podéis tener un escaparate de productos, de servicios y sobre todo, respuestas automáticas, predefinidas. El poder de las plantillas. Ojito con el poder de las plantillas. Os he mencionado el libro de lo único. El libro de lo único, por resumirlo mucho, dice una frase que ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? Que si lo haces, el resto de las cosas son innecesarias o pierden sentido. Y habla de las, de las fichas de dominó. De cómo una ficha de dominó puede tirar a otra ficha de dominó que sea el doble de grande y es a su vez el doble, el doble de grande y cada vez una ficha más pequeña es capaz de tirar una ficha mayor. Y en la ficha 58 puedes tirar una ficha tan grande como la torre y feria. Cuando tú coges el, la luz del campo de fútbol y la conviertes en el láser, es cuando empiezas a ser efectivo. Es que cuando coges lo de Fiverr, que sí, que son 25 dólares, que te has una hora en hacerlo la primera vez y que a la tercera te cuesta 10 minutos. Y si sigues, te puede terminar costando 3. Y 25 dólares 3 minutos es porque estás especializando. Si vais a montar a una agencia de marketing digital, especializaros en una cosa. Y a sea con eso. Porque de repente vais a ver que esta presentación está retocada, pero se parece mucho a una presentación que di hace un mes y medio en, el ayuntamiento, en, en un ayuntamiento, en Guadilla del Monte. Pero es la misma presentación, con el mismo modelo, con el mismo logo está adaptada, pero trabajo sobre los mismos parámetros. Y ahí es cuando eres efectivo. ¿Sí? Vender. Pues esto, escuchar, a ayudar. Si es un amigo, le echas una mano. Si es un cliente, vendes. La venta. ¿A quién no le gusta vender, de los que estáis aquí? ¿A quién no le gusta vender? La idea de vender. ¿A quién no te gusta vender? ¿Por no lo digo a tu compañera de casa. <risa> Te da miedo, pero te gusta comprar? Bien. ¿A quién más no le gusta la idea? Cuanto, cuanto mejor hagáis el marketing, más fácil va a ser la venta. ¿Sí? Os voy a contar una. Yo, eh, bueno, el tema de la formación. Yo el, el verano pasado vi una película que sonará, el lobo de Wall Street. bueno Nos quedamos con la parte honesta, o sea, con los dos minutos, son las letras en el principio. ¿Vale? Ese, ese personaje existe de verdad, se llama Jordan Belfort. Y de este personaje aprendí un pequeño porcentaje de todo lo que él dice. ¿no? Es el tema de los cierres. ¿no? Una vez escribí a una persona con la que me quería reunir y me contestó. Bueno, hay uno que me ha contesta, contestado ya un par de veces, como diciendo... Es que estoy muy liado, no, sé, no tengo tiempo para nada y no sé cuándo lo voy a tener. Y yo, mi mujer es psicóloga y le mandé... No, no le mandé nada. ¿no? no, pero una me contestó, es que estoy muy liada, estoy muy liada quizá en un futuro. Y le contesté, hola Ima, ¿en ese futuro ¿cuándo, te, cuándo tendrías 10 minutos para mí? Claro, le puse el futuro aquí. Y 10 minutos, nos reunimos el martes. Para eso sirve la venta. Para hacer un cierre. Está muy bien ser súper majo, pero de vez en cuando necesitas este, este tipo de recursos. Otro recurso. Cuando una persona hace un mailing y te empieza el 99% de la gente, te contesta que está muy liada. ¿vale? Y tú le contestas, lo entiendo perfectamente, lo primero es lo primero. ¿Te parece bien que te siga contactando de vez en cuando y nos contemos qué tal nos va? Y os juro que no ha habido persona que me haya dicho que no. Esa frase tiene la intención de, vale, ahora no, pero me dejas que te siga escribiendo. Y funciona. Os he dicho antes lo de la agenda llena. o, a, a, o sea Aliaros con la tecnología para conseguir contactos. Y para que vuestra rueda nunca pare de moverse. Ir eliminando a la gente que no os hace caso. Bueno, no a no, no la que no os hace caso, ojo. La gente que te manifiesta que no quiere saber nada de vosotros, ¿vale? O que os hace perder el tiempo. Ojo, puede haber clientes que os paguen dinero y que no sean rentables. Y cuando digo clientes, estoy hablando de empresas también por cuenta ajena. En todo momento estoy hablando de ese concepto. De que como vosotros tenéis que crear vuestra banca personal, diferenciaros y de esa forma afrontar la salida al mercado laboral desde un empoderamiento. ¿Sí? La venta. Cuando estamos en una entrevista nos estamos vendiendo. Cuando negociamos un ascenso también. Cuando estamos con, con un tema, estamos hablando con socios, también estamos vendiendo nuestra visión del negocio y cómo repartir la empresa. El emprendimiento también requiere de venta. Cuando tienes hijos, tú le tienes que vender a tus hijos lo que les estás proponiendo. ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué edad tienes? Si te puedo preguntar, ¿tu nombre es? Rebeca, ¿qué edad tienen? No, digo tus hijos. 30 y 26. 30 y 26 ya están criados. Es que los niños tienen 7 y 5 años. Hay un mundo entre decirle a los niños que están en el parque. Oliver, que nos vamos. Y alguno está pensando en Benja, que sí. <risa> <risa> Oliver, que nos vamos a casa. No, no, no quiero, le dices. Misma situación. Oliver, nos vamos en 15 minutos. Para de Sí, ver, está bien educado. A ver, no sé que acabe de llegar. En 15 minutos, normalmente, si tú negocias, también te lo puedes trabajar un poco con su mejor amigo. No, que Miguel también se va. A ver, también te lo tienes que currar, pero le tienes que vender eso para no entrar en conflicto. ¿Sí? O sea, siempre estamos vendiendo. Siempre estamos intentando que otra persona haga una cosa. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos la premisa de escuchar, detectar, ayudar, ojito con el humo. Estamos hartos de vendehumos. humos. ¿Qué hacen los vendehumos? ¿Os sea, acordáis de lo que os he dicho de Eras una vez? Una persona que tiene, quiere algo pero tiene un problema, aparece un guía que le da un, un plan sencillo de tres pasos, le hace una llamada a la acción y le dice lo que conseguirá o lo que pasará si no le contrata. Cuando tú perviertes todo este proceso, es cuando estás vendiendo humo. Cuando exageras los beneficios, primero, cuando sabes que esa persona no te necesita o que el producto o servicio que tú vendes no le va a solucionar su problema, estás vendiendo humo, ¿Sí? Y cuando exageras los beneficios y dramatizas las, dramatizas las consecuencias, también. Esto no quiere decir que no debamos recordarle al cliente a lo que está renunciando. Claro que eso es lo que nos va a recordar. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que os he contado antes, lo de clarifica tu mensaje. A mí me resulta muy sencillo solamente visitando la página web si hay alguna posibilidad de que esta gente me necesite. Porque si el mensaje es confuso, frases huecas, o pues solo no hablan de ellos. O hay una página web que conozco que tienen los nombres del equipo, los tienen vertical al principio. Es, mola un montón, pero no se entiende nada. ¿vale? Yo puedo, digo, a esta gente le vendría bien que hablara conmigo. Simplemente con investigación puedo ver si, si lo pueden necesitar. Hay, hay profesiones, hay, hay trabajos, productos y servicios que se pueden detectar sin contactar con el cliente si tú crees que puedes aportar una mejora a lo que están haciendo. La bueno, las comisiones que todos odiamos, pues la comisión para tener salud es cuidarte, para el amor es enamorar a la persona, sin que el amor te enamore a ti y a los hijos hay que convencerlos de casi todo. ¿Vale? La actitud ante la venta es estar entusiasmado, estar entrenado y ser un experto. Esto es fundamental. Ahora con el teletrabajo, os imagináis una reunión en la que con una clase que de repente os piden y nos pongáis de pie. Tú vas vestido bien por arriba y luego por abajo. ¿qué? No. Tú cuando te pongas a trabajar, aunque sea teletrabajo, aunque sea para llamar por teléfono, te tienes que vestir como te sientes empoderado. Lo que te hace sentir empoderado, Echate de colonia. Echate, yo me he echado una que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la... Eh, Aitan Bob. Eight and Bob. Podéis buscar la historia en internet, es flipante. Es la, la que usaba JFK. Eight and Bob es Bob es una colonia, y se pone en esa colonia para venir a donde vengo yo todos los días. ¿no? lo que estoy pensando en este momento. Pero esa, esa colonia a mí me empodera y me hace venir aquí a darlo todo con vosotros. Y traigo mi ropa favorita, mis zapatos fluchos, que no soy, mis levis, mi chaqueta favorita y una camisa nueva. Y esa es la actitud, porque vas a hablar diferente. Si te tienes que poner de lado de un espejo, si tienes que hacer esto como el lobo de Wall Street que tiene escenas buenísimas sobre esto, ¿Cómo hace así? ¿Cómo se emociona? Es verdad que lo hace todo para manipular y engañar a la gente. Vende humo. Pero Leonardo DiCaprio lo hace súper bien. Porque tú no puedes hablar sin sonreír en, en un teléfono. Y las nenéis no es exactamente lo mismo. Que tienes que decir para triunfar, que no es lo que vea la otra persona, ni lo que vuela, que no va a hablar nada. Es como tú te sientes. Es como tú te sientes. Y si está, y está delante del espejo, ya, apaguevámonos. ¿Vale? Para vender, hablar menos, escuchar más, apuntar y lenguaje no verbal. Apuntar las cosas. Apuntar las cosas porque después de la reunión, yo suelo enviar un correo que se llama lo comentado. El, el, el asunto es lo comentado. Y repaso lo que hemos visto. Y, a esa, y ese repaso que, de lo que hemos visto, lo copio cuando lo he enviado y lo pongo en la ficha del CRM de ese cliente. Y cuando tengo una siguiente interacción importante con él, voy a mirar lo que ha pasado. ¿Sí? El people plan, ya terminamos. ¿Cómo vamos? Ya estamos fuera de tiempo. Elige, elegir un nicho para trabajar, un mercado objetivo. ¿Vale? Mirad, en estas en vías que hay aquí, bueno, si os, os tenéis la, la, la presentación, se puede distribuir sin problema. Os lo cuento. Os he dicho antes que Internet está para que vosotros consigáis cosas. Hay una guía en la Moncloa, la Agenda de la Comunicación. Agenda de la Comunicación de la Moncloa. Es un PDF en el que vienen todos los corresponsales extranjeros, emisiones de radio, prensa, eh, embajadas, medios online. Y viene una ficha completísima de todos. Esas profesionales, direcciones, correos electrónicos y demás. Y en esta herramienta que viene aquí, en la de extraer emails, es una herramienta en la que se pueden extraer los correos electrónicos de todo, de todo ese proyecto, de forma automática. ¿De esto es solamente un ejemplo, LinkedIn, movilizar a vuestras bases de poder, esto, empezar con vuestro entorno, empezar con vuestros familiares y amigos, empezar por sembrar el nombre de lo que hacéis, en la que te dedicas en vuestros familiares y amigos. Si alguno de vosotros publica un libro en Amazon, que os lo aconsejo cuando así lo consideréis, ¿sabéis de dónde salen los seis libros que yo he escrito? De presentaciones que he realizado. Cuando haces una presentación y te la curras, y tú ves que tiene un hilo argumental, eso lo puedes convertir en conocimiento y en un libro. Y tienes que dar el tostón a tus familiares y amigos, movilizarlos. Y cuando, la, la próxima vez que os pregunten a qué os dedicáis Plantéis una semilla que se pueda convertir en un futuro trabajo para vosotros. Muchas gracias. Una pregunta. En el caso de tu herramienta. Buena no pregunta. En el caso de herramientas para poder enviar eh, correos masivamente, ¿cómo le haces para poderlo enviar, que le lleguen y que las mismas este, bueno, plataformas te marquen como están? Porque después de cierto límite de, de correos, te marcan en automático como spam. A ver, eso, eh, si tú, por ejemplo, envías algo prudente, 50, bueno, ahí hay plataformas que te permiten enviar muchísimos correos electrónicos sin caer en ese problema. En el, en el caso concreto de Stray, yo recomendaría enviar un máximo de 50 correos diarios. Y en Straight, además, no os lo he dicho, te permite generar un segundo correo. No podéis imaginar lo efectivo que es el segundo correo. ¿Qué ¿Sabéis en qué consiste? Hola, fulanito, fulanita. Hace unos días te escribí comentándote tal, tal, tal, tal. ¿Lo recibiste? Y es espectacular la tasa de la respuesta de ese segundo correo. Cantidad de gente que te contesta pidiéndote perdón. Oye, es que no lo he visto, es que me han tenido con el pan. Coméntame, es que, es que no, no sé te. La gente suele ir como puede sin cabeza. Pero ese segundo correo, no, yo no, antes yo hacía tres, pero lo no dejé dos. Okay. 50 correos con strike. Okay. Y no, Vamos, yo no he tenido problema, ¿eh? En años. Okay. ¿Vale? Para que no me marque con el spam. ¿Más preguntas? ¿Tienes algún tipo de recomendación para encontrar tu eslogan, tu marca personal? Porque bueno, al final todos tenemos algo que nos define, ¿Sí? pero eh, ¿cómo encuentras esa parte para decir? Pues es que todos estamos en lo mismo, pero a partir de aquí puedes encontrar estos pasos para tú decir, esto, esto es mi identificador. Bueno. Os recomiendo dos cosas. Una es el DAFO. El DAFO es una herramienta muy útil. El DAFO son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Vale? Las, eh, las debilidades y las fortalezas son internas y las amenazas y las oportunidades son externas. Y luego, mucho más profundo y personal, ¿tu nombre es? Alejandra. Alejandra es el Ikigai. El Ikigai, que es de origen japonés. Bueno, igual no lo veis? No, no tienes Ah, bueno. Pongo la pizza. No, no <risas> ¿Sabéis que los hijos de, los, de la gente de Silicon Valley van a colegios de, todo que todos de estos. No, ¿por qué? Lo dejo como dato. Ikigai. <risa> este en japonés es mucho más profundo que el dafo. Que que ¿Vale? El dafo es un cuadrante en el que vosotros ponéis las debilidades amenazas. Y eso te puede servir, Alejandra, para ir afinando... Realmente, dentro de lo que has estudiado, ¿cómo lo puedes aplicar? ¿Bien? ¿Más preguntas, dudas? Gracias. Nada. Gracias a ti por la pregunta. Tú no te has quedado conforme con lo de Oliver, ¿no? De 15 minutos nos vamos. A ver. ¿Tu nombre? Daniela. Daniela, adelante. Pues mira, yo tengo una pregunta porque. ¿Por mi pasa que me he graduado de forma? ¿Cómo hago que para hacer atracción a una experiencia, siquiera ¿Cómo podría hacer eso? ¿En qué te graduaste? En psicología. ¿En psicología? Sí. No, no, no, no. Está muy bien, psicología. Creo que sí. Y dentro de psicología, ¿qué es lo que más te atrae de la psicología? Bueno, eh, porque es. Porque es, es, es, es. O sea, digo lo de. O sea, he puesto esta cara porque es transversal. Es sí. que con psicología. Tiene muchas campos de aplicación, con el presupuesto de la de que Pero digamos, a mí me interesa mucho los recursos humanos y los de la parte de la porque es como de hito práctico. Entonces digo, bueno, ¿qué experiencia de la vida, tengo? ¿Qué experiencia de la pues, es que se alinea? Pues porque es un poquito más de nuevo. Pero, ¿cómo haría para que.? Vale, Yo en ese, en ese caso intentaría definir un nicho al que dirigirme. ¿De acuerdo? Hay otro libro, por favor, si os vais a leer alguno de los, de los que os he recomendado, leeros este. Nunca comas solo. Este tío me va a tener que empezar a invitar a algo el autor, porque lo he recomendado ni se sabe. Nunca comas solo. Daniela, se trata de que tú definas al nicho al que te quieres dirigir, y mi recomendación es que a través de LinkedIn contactes con las personas que podrían llegar a contratarte. Si quieres hacer eso. Si quieres hacer marca personal, construirte. Yo, los dos tesoros de mi vida, de mi carrera profesional, son mi página web y mi agenda de contactos. No es ni mi Instagram, ni mi Twitter, ni, mi, ni, ni, ni siquiera mi LinkedIn. Eso no es mi tesoro. Es mi agenda de contactos. La que si mañana apagan internet, bueno, si apagan internet tenemos un problema. Si las redes sociales cambian o desaparecen, yo sigo teniendo mi agenda de contactos y saben quién soy. La agenda de contactos y la página web. Y te tienes que construir una página web, si tienes marca personal, Daniela, en la que tú hables del problema que solucionas. Y ahí sí te recomiendo que empieces a hacer contenido. A través, del blog, a través de blog, a través de inbound marketing, a través de un podcast, a través, yo recomiendo el podcast, por, primero porque va hacia arriba, todo cada vez es con la voz. Y otra cosa que os recomiendo es que, esto para un tema de productividad, que probéis a dictar los correos electrónicos y los whatsapp que escribís a la gente, a dictarlos en lugar de utilizar el teclado. Memorizar cuando el punto y coma, punto y coma. Hay un tip o un hack de productividad espectacular. Pero en tu caso, en el tema de la marca personal, o me dirijo a la gente que me podría contratar y me trabajo de esas relaciones en un CRM, ¿vale? Y es verdad que para darle visibilidad tienes que hablar de aquello que te apasiona. Tienes que ser visible en eso. Y si te creas una marca personal, yo empezaría por la página web que tiene que cumplir los requisitos. ¿Tienes tu héroe o heroína? qué problema tiene y, y cómo lo puede solucionar tú, ¿Vale? sin complejos. O sea, en ese sentido, yo iría directamente a, a, a postularte como una persona que soluciona realmente ese problema. Que cojas tus prácticas y realmente extraigas lo que has hecho ahí, aunque haya sido un rato, ¿Vale? pero que realmente solucionas ese problema. Tú sentiste, aunque sea chiquitito, que solucionaste ese problema. Y con esa actitud, llamar a las puertas que quieras, cumplir tu propia marca personal para atraer a, a los clientes directamente. ¿Sí? Más. Gracias, Daniela. Hola, pues muchas gracias por estar por taller Yo quería preguntar tu opinión respecto a, a cómo valoras pues, eh, el, mercado, el mercado laboral que se está desarrollando, producto de la disrupción tecnológica. ¿cuál es tu valoración respecto a, a lo que dicen personas o profesionales en el mundo de la selección de personal? Ahora los perfiles, que se van a valorar mucho, son aquellos que cumplan con, con las cuatro sedes de inglés, como el pensamiento crítico, la comunicación, la cooperación y la creatividad. Eh, en tu opinión, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede trasladar esto en una entrevista? cual ¿Tienes, por ejemplo, 15 minutos para, para expresar quién eres, cómo quieres hacer por cuenta así? Pero también, ¿cuál sería tu recomendación para seguir explotando esta, estas habilidades? Que, que, bueno, parece que hay muchos profesionales son los que van a demandarse más. La otra cuestión es respecto a la especialización. Es especializarse mucho en un ¿Puede ser contraproducente el hecho de que cuanto más especializadas una persona y menos fácil de maniobra, pues para reinventarse, que tal como parece que va el mundo, va a ser algo que una constante realmente. Y bueno, gracias a ¿Tu nombre es? Rodrigo. Rodrigo. Bueno, pues yo creo que con Rodrigo Gracias, Rodrigo. A ver, lo que nos has comentado antes de, las, de la, lo que se valora las, ahora las empresas, los 15 minutos que tenemos para, para, para esa entrevista, realmente el trabajo tiene que ser, bajo mi punto de vista, tiene que ser anterior. ¿De acuerdo? El hecho de que, eh, por ejemplo, habilidades como hablar en público es fundamental que lo, que lo trabajéis. Porque si estáis acostumbrados a hablar en público, va a ser más fácil, que os van a tener igual, ¿eh? pero menos en una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el, la entrevista de trabajo en la que hay una persona que te evalúa y te perdona la vida y te contrata, eso es lo que hay que intentar ir rompiendo. Tenemos que trabajar la autoconfianza para saber que nosotros tenemos la... O sea, estamos... Capacitados para ese puesto. De hecho, la mejor entrevista de trabajo es pues, en la que tú también preguntes. En la que se, es que esto lo he leído hoy en LinkedIn, En la que se una conversación. Y te digo más. Eh, eh, ¿Cómo se llama este hombre? Este es un señor mayor eh, que cuando la crisis de 2008 empezó a salir, o José Baguía o no recuerdo más. Que le dijeron: Es que no encuentro nada de lo mío. Y le contestó: ¿Han buscado en Tennessee? ¿Han buscado en Tennessee? Porque realmente el, el, tema de, el tema del talento, y más con el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, tenéis que pensar que si una empresa se coloca en un punto del mapa, una empresa, ojo, a ver, se dedique, se pueda trabajar con un ordenador y con una conexión a internet, que esta empresa se coloque en Madrid, en Alicante, en Wisconsin o en Pernambuco, va a ser muy difícil, muy difícil que el mejor talento para esa empresa esté en 50 kilómetros a la redonda es lo que suele viajar la gente como máximo para ir a trabajar. Eso también vale para, para vosotros. Eso también es válido para <risa> vosotros. Cuando busquéis trabajo, quizás poner canadiense de Fiverr. Que yo soy canadiense, me apareció ahí en en inglés. Sí, la primera vez que trabajaba con alguien en inglés del tema de Story Brown y, y de la storytelling aplicada a marketing de O sea, sabros que no veas. O sea, abrir el abanico. El problema cuando vas a una entrevista también es que vas así porque es tu única opción. Lo que tienes que hacer es acción masiva. Lo que tienes que hacer es llenar tu agenda lo más posible para que haya muchas oportunidades y para que te entrenes. Y cuando vayas a muchas entrevistas cada vez te, te irá saliendo mejor. Y si vas teniendo varias opciones, mucho mejor porque vas a ir más tranquilo a esa entrevista. Y perdón, me lo digo la segunda era. No sé si he contestado a tu pregunta primero. ¿no? Sí, yo un poco tomando Ah, lo de, de especializarnos es demasiado lo de especializarnos es demasiado yo, mi recomendación es que a ver, depende, o sea, también se puede validar el mercado tú puedes validar el mercado con una página de WordPress a lo mejor te puede costar que o sea, 20 euros, 30 euros validar una idea de negocio, a ver si vale o no se pueden validar las ideas de negocio a un bajo coste, a ver si funciona o no funciona es como sembrar en un, en un jardín y ver si, si germina o no germina ¿De acuerdo? Lo que sí os digo es que cuando elijáis un nicho sea como vuestra canción favorita. No sé cuántos tenéis coche aquí. Bueno, os coche aunque sea compartido. ¿Quién tiene coche aquí propio? Vale. ¿Sabéis esta canción que os ponéis en el coche cuando vais solos? Esa que es de vergüenza ajena. En mi caso son los hombres G, pero es un tema generacional. vale Pongo los hombres G hay a tope? Eh? Esa canción... Tiene que ser cuando, cuando sepáis quién es vuestro cliente, quién es vuestro personaje. Además, cogerlo de Netflix que tanto os mola. Ese personaje que tiene un problema y que tú le ofreces la solución. El mensaje que construyáis alrededor de ese personaje que tiene ese problema, tenéis que ser machacones. Y el one-liner tenéis que ser machacones. El one-liner lo tenéis que saber como vuestra canción favorita. Mejor que la Macarena. <risa> una cosa que, que, que debemos apuntar hay mercado para generalistas y hay mercado para especialistas el que tiene que decidir qué quiere ser uno entonces a partir de ahí hay que buscar porque si hay empresas que buscan generalistas porque ya se y hay gente y hay otras que sí quieren especialistas. entonces pero la pregunta es qué quiere sí y luego otra cosa con la agenda de contactos no se trata solamente de pedir, se trata sobre todo de dar. Os pongo un ejemplo. El otro día me llegó de idealista, que tiene unas newsletters buenísimas. Me llegó una newsletter sobre bodegas, bodegas con encanto. Y yo en mi listado de CRM tengo a clientes de bodegas, a los que he contactado cuando <risa> acabazas. Pero les envíe ese correo electrónico. Hola, Fulanito, nombre de Pila. He visto este, este artículo y diría que te podría resultar interesante. Pul, ¿quién viaja en ese correo electrónico? Sí, si firma. Te ha a clarificar tu mensaje. Y no pretendo nada. Simplemente he visto esto y he pensado que te podría interesar. O te piden un informático que tienes un amigo que es un crack, que yo lo no tengo. Les conectas. Oye, ¿conoces a alguien que no sé qué? Les conectas. Y eso es lo que. ¿verdad? La agenda de contactos y vuestra página web. En el caso de Matarosona. Pero la agenda de contactos es. ¿Sí? Pues yo creo que terminamos aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.